¿Cómo hacer para que un hombre tenga miedo de perderte y te empiece a valorar? Todos y todas las personas en este mundo deseamos que la otra persona con la que estamos realmente entienda nuestro valor, comprenda lo que valemos y en virtud de ese trato podamos recibir atenciones y los cariños que nosotros realmente merecemos. Pero ¿cómo hacer para que una persona y concretamente un hombre realmente tenga miedo de perderte y consecuentemente te valore y te dedique más tiempo del que le dedica la relación. Hoy quiero compartir contigo 7 cosas, 7 consejos, 7 tips, 7 trucos que puedes emplear para realmente hacer que un hombre finalmente te piense para hacer que un hombre realmente tenga ese miedo de no volverte a ver más. Así que si estás lista, empecemos con este video y sin antes, cuando termines de ver este video hasta el final. Déjame tu mariposa azul, de esa manera sabré que este video te ha fascinado, te ha encantado. Número 1. Quítale a tu atención. Una de las cosas que muchas veces hace que un hombre dé por hecho de que tiene una mujer es el hecho que constantemente ella le da su atención sin mediar, le da su atención sin límites, le da su atención 24 horas al día. Le escribe por WhatsApp, le escribe por Facebook, le escribe por Instagram, le comenta todas las fotos que él tiene en su Facebook, comenta todas las fotos que él ha subido, incluso le responde a los estados, concretamente ella necesita darle su atención a él y eso es lo que generalmente perjudica la dinámica de la relación porque no deja que él también tenga esos tratos hacia ti y derivado de esos comportamientos es lo que hace que él no sienta ningún miedo no tenga ninguna sensación o se sienta amenazado de perderte porque ya da por hecho que todo va a ser así Incluso se llega a sentir un poquito asustado porque se pregunta si toda la relación va a ser así, de que constantemente ambos tengan que estar hablando casi que las 24 horas del día. Así, quítale tu atención, no lo llames todo el día, no lo mensajes todo el día. Si antes tú acostumbrabas a darle los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, ahora no lo hagas. Trata la manera de bajarle a tu atención. Número 2. Deja de buscarlo tanto. Una de las cosas que muchas veces muchas mujeres cometen con los varones y con los hombres particularmente es que constantemente saturan al chico de muchas atenciones, de muchas visitas, de muchas citas, presionan al chico para que realmente él acepte salir con ellas, cuando realmente esto debe ser espontáneo y debes dejar que él mismo lo vaya buscando, que él mismo quiera estar contigo. Si tú no dejas de buscarlo, no lo vas a incentivar a que él envuelta te busque a ti. Lamentablemente muchas mujeres actúan por la necesidad de formar un vínculo y concretamente eso hace de que de alguna manera necesiten formar un apego excesivo con la otra persona, con lo cual el hombre llega a sentirse casi, casi que perseguido por la atención que la mujer imprime sobre él. Y por lo tanto y consecuentemente eso hace que él no quiera perseguirla a ella. Número 3. No dejes que tu vida gire en torno a él. Una de las cosas que pasa muchas veces con las chicas es que generalmente dejan de lado sus metas, sus pasiones, dejan de lado sus gustos, dejan de lado todas aquellas cosas que la hacen parte de sí misma, todas aquellas cosas que son parte de ella mejor dicho. Y que son parte de su identidad a fin de estar con el chico que le gusta Dejando de lado sus aficiones, sus gustos, sus amistades, sus familiares Y todas aquellas cosas que componen el amplio espectro de cosas que a ella la hacen La que a ella la forman En la práctica no solo ella se está desviviendo En la práctica no solo ella se está despersonificando Sino que en la práctica está ahuyentando al chico Porque ella deja de ser ella misma para tratar de convertirse en una sombra de él esto me recuerda muchísimo a aquella película llamada Un príncipe en Nueva York Donde el personaje, Eddie Murphy, le dice a su futura esposa Que ladre como perro, que haga como orangután o que se pare a un pie Ella hace exactamente todo lo que él le pide Y ella hace exactamente lo que él quiere Esto realmente es malo porque un hombre se enamora de ti, de tus cualidades y de todos aquellos componentes que te hacen parte de y por lo tanto si tú dejas que toda tu vida gire en torno a él automáticamente te despersonificas automáticamente dejas de ser tú misma y en consecuencia él pierde la atracción que tiene hacia ti número 4 no estés siempre disponible de nuevo uno de los errores que todas las mujeres cometen o que la gran mayoría de mujeres cometen cuando se están relacionando con un hombre es que constantemente están muy disponibles Y esto pasa muchas veces al inicio de la relación Porque de alguna manera ella quiere estar en contacto con él Y quiere una relación cada vez más cercana Es lo más normal del mundo, no es para nada malo Pero por supuesto que sí que es cierto que lesiona la relación Sí que es cierto que la lesiona demasiado Porque entonces él no tiene ese espacio para ventilar Y no tiene ese espacio para él demostrar el amor, el aprecio y el cariño que él le tiene hacia ella. Por lo tanto, hazlo práctico. De vez en cuando no le contestes los mensajes tan rápido. De vez en cuando no le contestes las llamadas demasiado rápido. De vez en cuando, deja sus mensajes en leído, de tal manera de que, Cree un equilibrio donde él sienta la necesidad de llamar un poco tu atención y e, consecuentemente invertir en la relación. Si él no invierte, si él no coloca esfuerzo en la relación, sentirá que todo tu amor, cariño, aprecio y complicidad lo está teniendo de forma gratuita. Lo está teniendo casi que sin costo y consecuentemente lo que va a pasar en ese contexto de cosas es que él se va a habituar tanto a que tú siempre estés disponible para él que finalmente, finalmente termine por asumir que siempre, siempre te va a poder tener y por lo tanto eso le va a dar pie a que él quiera probar con otras personas porque de alguna manera siente que puede volver a estar a tu lado, siente que puede estar de nuevo contigo sin llegar a perderte o sin llegar a dar por perdido tu amor. Número 5. Demuéstrale que no lo necesitas. La necesidad y la atracción son dos cosas antagónicas una de la otra. Una es enemiga de la otra, porque la necesidad literalmente destruye cualquier atracción que pueda haber entre dos personas en tanto que dos personas pueden amarse y consecuentemente atraerse debido justamente y a razón de que hay una química entre los dos que los arrastra que hace que quieran estar juntos la atracción no es un tema de valores sociales no es un tema de lástima no es un tema de un tipo de compasión que vas a sentir hacia la otra persona, es en muchas ocasiones algo involuntario, en muchas ocasiones yo no estoy interesado en amar a alguien y no estoy interesado en querer a alguien, sin embargo al final me termina atrayendo, la atracción es una fuerza que muchas veces nos domina. Y por lo tanto no puede coexistir y no puede convivir con la necesidad. Por lo tanto es muy importante que no lo necesites. Que tú puedas vivir tu vida tan plenamente con él como sin él. Entendemos que en muchas ocasiones esto puede convertirse en algo cercano a una carrera. Por demostrar quién necesita menos del otro. Lamentablemente muchas veces las relaciones solo así funcionan. Y por lo tanto tú tienes que tener el rol de la mujer que no necesita de la otra persona de tal manera que tú primero ganes estabilidad emocional porque no vas a estar pendiente a ver qué dice la otra persona qué hace qué publica con quién anda y por otro lado vas a poder mantener su interés en ti. Al final se trata de vivir una vida equilibrada y por eso es que vamos al siguiente punto poner límites. Poner límites es un aspecto importante porque aquí tú colocas ciertos parámetros para que la relación funcione. Ahí está la palabra clave. Hacer que la relación funcione y sea viable. Porque una relación que no tiene límites, que no tiene reglas claras, en muchas ocasiones se va a diluir en conjeturas, se va a diluir en yo asumí que... Yo asumí que tú estarías aquí, yo asumí que llegarías tarde, yo asumí que yo podía llegar tarde Al final es necesario poner límites ¿Límites en qué sentido? Decirle a él, mira, si quieres que salgamos a comer es necesario que me lo digas un día antes Para yo organizarme y tener todo listo para poder estar en la cena Es importante tú poner límites De tal manera que la otra persona pueda respetar tu tiempo, pueda respetar tu espacio y pueda respetar tu agenda Número 7. Dedica tiempo a estar sola. Es importante que tú cultives. Tu capacidad y tu habilidad de no depender de nadie, ni de amistades, ni de madres, ni de padres, ni de amigos, ni de hermanos, y mucho menos de él. Porque cuando tú no aprendes a estar sola, cuando tú necesitas de una relación, cuando tú necesitas huir de la realidad a través de una relación, automáticamente te estás metiendo en un mal negocio, en donde dependes de la otra persona para estar feliz, para estar plena, para poder sentirte totalmente autorrealizada. Así empieza a cultivar tu soledad, pon límites, demuestra de que no necesitas de él, no esté siempre disponible, no dejes que tu vida gire en torno a él, deja de buscarlo tanto y quítale tu atención, esto es elemental y básico para que la dinámica de la relación pueda funcionar. Y si este video te gustó y te encantó por favor házmelo saber dejándome tu mariposa azul en los comentarios.